muy buenas a todos gente yo soy citra y estamos con un nuevo capítulo para mi canal hoy estamos hoy estamos en el capítulo número 5 de pokémon negro nuzlocke como ustedes saben como ustedes deben de saber el capítulo anterior espera que me metí a la bolsa el capítulo anterior eh, tuvimos un wobat con el movimiento perfecto y básicamente me reventó a Blitzle, a Tamaki, que básicamente me reventó y, y nada, y me reventó. Un blitzle que no duró ni un capítulo. O sea, literalmente no duró ni un capítulo. Le acabo de meter en tu caso el micrófono. Bueno. Así que vamos a continuar. No sé por dónde, no me acuerdo. Disculpen que estés.. que no esté siendo tan constante con esta serie. Pero simplemente es que pues. No voy a dar excusas, simplemente no lo he subido y ya está. No porque no me guste, porque quiero pasar este juego. A ver, ¿esto que es? ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! Pero, según leí hace un tiempo, según me dijeron, el líder está al 20 y mira mi equipo. <risa> ok. Ok, vale. Modo serio, Citra. Sí, no quiero perder el bloque. Uh, me dijeron que había una ruta a la derecha a la derecha me dijeron que había una ruta, entonces vamos a ver aquí esto, ruta 3, A ver. veamos el mapa, eh, el mapa es aquí, no eh, No defensamos el mapa, listo, vamos a ver si en esta ruta ya he capturado, así ah, sí he capturado, puente, esto que es, bosque azulejo, aquí yo creo que, ah, aquí fue donde capturé a Blitzle, ¿no? Sí, no, A ese me lo salté, yo me acuerdo Me, me encanta que digo A ese me lo, me lo a ese me lo, me lo, lo salté y lo señalé Y ustedes pues no me pueden ver Porque no tengo cámara Entonces bueno, es ciudad, ciudad esmalte, Malte Ok, vamos a ir por la izquierda Que por aquí no se puede ir Entonces vamos a ir por arriba Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí debe haber algo Ok, tú quieres luchar no, nope. Posca Okay, Ok, ok Aquí sí podemos capturar un Pokémon Déjame ver si tengo Pokébolas Porque no quiero cometer el error de meterme Me sale un Charizard X Y, y pues no tengo Pokébolas No, Pokébola tengo 16 Aquí tengo 6 y Sanavol tengo 3 Vale, sí tengo suficientes Ok, esperemos que salga algo bueno. Así que primer Pokémon de ruta que es un ni más ni menos. Pidobe. Pidobe es bueno. Sí. No sé qué nivel evoluciona. A ver, está a nivel 12, man. Le voy a hacer Látigo Cepa porque sé que no le va a matar. Látigo Cepa, no le mates, eh. No, nah, no le quito nada. Tornado, cuidado. Espera, espera, espera, espera. La bromita, la bromita. Okay. Me quita 12 FPS. Ok. ¿Placaje le podría quitar más? ¿Crees que placaje le puede quitar más? Ah, pues sí, le quita más. Malicioso, mal. Vale. vale, vale, vale. Le voy a hacer un placaje más y ya empezamos con las pokebolas. Vale. Ok, placaje. Uf, tornado. A ver cuánto me quita. Quítame 12 PS, por favor. Ok. Relajados. Saquemos a Cebax. Creo que ya para el siguiente capítulo debo levelear más. Para el siguiente capítulo tengo que levelear. Porque creo que el siguiente capítulo es el gimnasio. Y yo tengo miedo. Yo tengo miedo. A ver cuánto me quita el tornado. Espérense. Ok, no me quita lo suficiente. Me quita... Usemos en la zona Ball para ver si nos podemos ahorrar ir al centro Pokémon. La cosa es. ¿Cómo voy a entrar al gimnasio si no soy nivel 20? Que es el nivel máximo. A ver 3. Genial, genialítico, nice. Ok, la, listo, los datos de Epidop se registraron en Apokedex. Pokémon normal volador. Es muy obediente con su entrenador, pero a veces no logra comprender órdenes complicadas, como por ejemplo evoluciona al nivel 2. ¿Quieres poner un mote al video capturado? Sí. Y voy a proceder a buscar un mote. Ya saben que yo le pongo un mote a la gente que pues comenta mis videos y etc. etc, etc. Así que, voy a, irme a mi último video, que es el de Geometry Dash, y vamos a ver los comentarios, a ver quién comentó. Okay. Vale, vale, vale. Eh, voy a ponerle Luanmer. Luanmer. Eh, Luanmer, ¿cómo se escribe? Luan, N, M, R, E, R. Luanmer. ¿Lo escribe bien? Vale, listo. Pues Luanmer, te vienes al equipo. Ok, ¿tú me curas? Yo sabía que ella quería luchar. Oye, que tengo el equipo jodido. Oye, oye. O sea, yo dije: fijo si no se le hablo, me va me va a pedir lucha. Pero a pedir lucha. Mira el léxico de Citra, Jesucristo. Si me escuchan hablar un poco bajo, es que son casi las 11 de la noche y no quiero despertar a nadie. Muna, nivel 15. Y yo tengo un Citrón, un Snivy, a nivel 15 que tiene 18 PS. Vamos a proceder a sacar a Sebax, que creo que es el que tiene más posibilidades de hacerle algo a Muna. No quiero que Muna me haga psíquico y me reviente. Bostezo. Ok. además vale, del bostezo, yo te voy a hacer lenguetazo super eficaz. O sea, no es siniestro, pero creo que... Ok, sí. B wow. Cerca. Ok, me voy a dormir en el... Ya me dormí. Genial. Voy a pasarlo rápido porque el pues, conjuro se cura. ok. Proteja al equipo rival de los golpes. Okay. Ah, se sí, despierta. Sebax. Sebax psicorrayo yo sabía que no tenía psíquico a ver cuánto me quita de eh, eh, si sí. ok vale ok cuánta tenía 27 ps defensa especial 16 cuánta defensa especial tiene 12 a, u, a bueno a patras de un psicorrayo le mata Ten... Mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Que tengo a Luanmer! Tengo al Luanmer a full vida porque lo capturé con la Zanabol. Es que, es que el que me dio la Zanabol, le estoy agradeciendo. Ok, ok. Psicorrayo. ¿Cuánto me quita? No me mates al Luanmer que acaba de salir, ¿eh? por favor. Jesucristo, ¿yo qué hago? ¿Por qué le di a hablar? ¿Qué hago yo ahora? O sea, es que si me hace psicorayo, o sea, es que mira. Patrat tiene mordisco y es súper eficaz y sí, todo lo que tú quieras. Pero dime, ¿cómo conchas vergas? O sea, Sebax tenía 27 PS, ¿verdad? Y tiene de defensa especial 16. Y Patrat, Patrat tiene 12 de defensa especial y tiene 29 PS. Que se va a morir el Patrat. Ahora dime. A ver, psicorrayo. Ok, yo creo que Muna aguanta un psicorrayo. Muna aguanta un psicorrayo. Muna aguanta un psicorrayo por mis huevos. O sea, si le hace psicorrayo, tras de que no le, no, es no muy eficaz... Tras de que es no muy eficaz, tiene 16 de defensa especial. Lo tiene que aguantar por... Mira, es que lo, lo aguanta. Lo aguanta con el sipote, man. Con el sipote lo aguanta. Ok. Voy a usar una poción... En Citrón, que Citrón va a ser quien destruye a Semuna. Mira, tengo que levelear para el siguiente episodio porque Muna, nivel 15, un Pokémon está jodiendo todo. Y tengo que levelear a todos, ¿no? Ok, yo creo que voy a intentar hacerle. Ok, no, yo creo que voy a cambiar. Voy a sacar a Citrón porque Muna se va a dormir y no quiero que se duerma. Ok, entonces, vamos a ver. Vale, ok, me estoy comiendo todo el capítulo. Todo el capítulo es una pelea contra un Muna. Bueno, que sea no me hizo eh, psicorrayo. Ok, vamos rápido. rápido Ok, yo creo que aguanto dos psicorrayos. puede ser desarrollo para subirme el ataque y el ataque especial. Y, y, y, y. Ok, vale, que me hace psicorrayo. ¿Cuánto me quita psicorrayo? Ok, ok, aguanto uno más. Va a ser el lático sepa. Tienes que matarlo o quitarle toda la vida al mundo. si no, voy a estar jodido. Ok, yo creo que el siguiente... Vos te Ok, me voy a dormir. Ok. Ok. A ver. Piensa si así. Tra... No quiero que me haga un crítico. Voy a usar otra poción porque no quiero que me a la vaya Creo que es más rentable. ¿O no? No, no, no me sale rentable. ¿Cuántos peces tenía? 38. Me quitó... Me quitó 16 peces. Pero si me hace crítico, gente. Si me hace crítico, perdemos al starter, pero me la voy a jugar. ¿Soy más rápido ahora? ¿Por qué? ¿Por qué soy más rápido ahora? Y no le matas. No me hagas crítico, Muna. Como me hagas crítico, me muero. Ok, vale. Ok, citron dormido y con seis pesas. Yo creo, yo, que Vistek va a ser quien me saque de esta situación. Viste, va a ser el que va a matar a, su, a esa muna. Va a matar a su hermana gemela. Pero nivel Pero la mayor, la mayor. La que siempre te jode. Ese es hermano mayor que siempre te, te pasa jodiendo. Yo no tengo hermanos, pero sé que es así. Bueno, supongo. Es la hermana menor. El hermano menor... Espera que no me quite. Okay. El hermano menor... El hermano menor... Me quitó eh, unos nueve pesos. El hermano menor le está diciendo a la mamá. Mamá, que me está jodiendo a mi hermano mayor. Ok, eso? Mira, Bistec, por favor, mátalo, que tiene como 3 PS, tienen 3% de vida. Bistec, por favor, mátalo, mata, es, mata, que lo mates. ¡Lo mató! Mi madre, el bicho, me voy a morir. Gracias. Mira, parece que ya castigaron ya castigaron al hermano mayor. Ya ya Bistec acusó con la mamá Musharna que la evolución... Acusó al otro Muna, que es el hermano mayor, por porque le estaba jodiendo y no lo, no lo dejaba jugar al play. Golpes, furia, se Sevax. Sevax, en serio, ¿por qué no me aprendes? Mira, Sevax, ¿por qué no me aprendes el ataque este? ¿Cómo se llama? Surf. ¿Por qué no me aprendes? Hidrobomba. <ríe> ok. <Uf. ríe> no quiero salir de aquí, mamá. Ah, ah. voy a restaurar tu salud, gracias, me, te imaginas que venía otra pelea, yo me iba de aquí, gracias por salvarme, casi me matas, ok, creo que aquí hay otra ruta, oh, aquí hay otra ruta, oh, ah, pero, fijo, no puedo pasar hasta, hasta el fin de gimnasio, así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen, ok, el capítulo, la hermana menor, nuestra motivación es la correcta, y ya, y yo, yo ya estaba preparando eh, mi, la vocalización. Bueno, eh, ese objeto, ¿cómo se agarra? A ver de aquí, vale, vale. Al rato es una hiperposición. Y me viene... Éter. A ver. Bueno. Me voy. A ver. Bueno, es que tengo el equipo de vida entonces devolvernos una boludez. A ver, eh, ok, vale, vamos a ver. Voy a poner, eh, eh, voy a poner al PIDOP de primeras. O puedo poner a MUNA. ¿Cuándo me hace el repartir experiencia solo necesito. Vamos a ver. Ok, tú quieres pelear, vale. Creo que el capítulo de hoy va a ser un poco así porque es que no puedo enfrentarme al líder de gimnasio, no quiero perder el que en el capítulo 6. O sea, no preescolar Lali. Dos Pokémon. Un cotoni. Un cotoni. Ok, vale. Ah, pues tengo al Wanderer. Pues perfecto. Le hago tornado. que tienes? Tornado rápido. Tiene buenos ataques. Tornado bien. Aunque sea mega agotar. Ok, no me debería quitar mucho en teoría porque soy tipo volador. Pues no me quita mucho y yo debería reventarle. Ok, ¿me puedes explicar por qué un cotoni es más rápido que un pájaro? Que un. Que un tidor, Me puedes decir. Yo creo que voy a usar ataque rápido. Y espero le quite los desarrollos que lo que hace. Ah, se sube ese sube ataque. Vale. Yo creo que de un ataque rápido le quedó lo suficiente que para que, que. para el siguiente tornado ya, ya revienta okay, Aunque cuidado que tiene el ataque subido. Y el, el ataque especial. Usa gome, ha usado mega botar Ok, se va a curar pero no mucho, se va a curar un, unos, un porcentaje de vida así que eh, vamos a ver cuando te curas okay, te, cura un, te, te curas un poquito un poquito mi hermano okay, Tornado y debería de... no creo que lo mate la verdad, bueno la verdad es que no ok, te voy a atacar rápido, ya se muere okay ataca rápido y... listo, ok, Cotoní muerto, vale es el primero, eh, es el primero dime que tienes otro Cotoní en el equipo, niña, por favor, gracias Petil, Petil del volador. Digo, eh, planta. Ok, eh, tornado. Vale. Soy más rápido ahora sí. Soy más rápido que una semilla. Ok, le quito un cuarto de vida. Somnífero. Oh, no me duela más. Ok, eh, me dormieron al, al pajarito. Al alme. Eh, te iba a hacer ataque rápido. Ok, no creo que este Cotoni tenga un ataque tipo roca, un ataque tipo eléctrico. Así que... Yo creo que solo se va a subir el ataque Voy a hacer ataque rápido hasta que se despierte O oh, creo que mega agota ¿Cuánto tiene el ataque sufriendo me quitas? Bueno Me puedes explicar desde el fondo de tu corazón porque un petilil con el ataque subido uno tipo planta me revienta a un pido que tiene 21p. Me acabo de recordar que el petilil tiene subido por uno el ataque y básicamente revienta. Si reventó al otro. Ok, me acabo de dar cuenta que me que acabo de marcar en una estupidez porque si ese Petile me hubiera hecho el ataque mega agotar, me revienta. Mira, yo creo que ni siquiera voy a agregar. <risa> Ay, Dios mío. Ay, me da... Ah. ¿Alguien me puede explicar la mala suerte? O sea... O sea, era obvio que el megagotar me iba a quitar vida. O sea, bastante. Pero dime, ¿por qué me quitado, y ya. Sé. O sea, ya está dormido y me hace somnífero. Ya está dormido y me hace somnífero. Qué asco, semilla de mierda. Qué asco me da. Y le hago látigo sepa porque soy pelotudo. Aunque le quito bastante, la verdad. Golpe crítico. Sí, bueno. Vea, metas el somnífero. En la tierra y sacas una semilla. O sea, metes el somnífero en una tierra, metes al petilil y le echas el abono, que el abono es mierda. Por lo tanto, le metes somnífero. Básicamente, eso. Bueno, eh, vamos a ver. Está dormido mi, mi citrón. Está dormido. Mira, qué asco. asqueroso Mega agotar. ¿Cuánto me va a quitar el mega A ver, déjame, déjame, lo veo. Ah, ah, ahora me quito una mierda, ¿verdad? Cuando al pidop también era no muy eficaz. Ah, no, aquí aquí aquí te voy a quitar un PS. Aquí te voy a quitar un PS. No, no, pero el pidop te voy a quitar 21 y eso que no es muy eficaz y me curo toda la vida. Sí, sí. Ask. Ya estoy dormido y me hace eso ¿Qué huevos tiene? Me está vacilando. Asqueroso. Pinche semilla. Mira. Sí. Mira, si yo hubiera ido al gimnasio, el gimnasio me hace y me manda a dormir, básicamente. O sea, le si estoy haciendo un látigo cepa. O sea, podría hacerle placaje, pero creo que el látigo cepa para puede quitar más. A ver, ok, si evitas el ataque, ok. Mira, voy a hacer la sucia ya para. Voy a hacer la sucia, voy a hacer la sucia. No me uses somnífero asqueroso. Espera que él también está haciendo la sucia. Espera que él también está haciendo la sucia. Mira, mira, te voy a reventar, eh. Mira que él también está haciendo la sucia, ¿eh? Cuidado que... Cuidado, ¿eh? Ok, vale. A ver, vamos a... A ver. Vamos a Movimientos. 50. 35. Oye, pero... Placaje más fuerte. O sea, si yo le hago placaje, le hago... ¿Cuánto le quito con placaje? Con... O sea, básicamente, placaje le debería matar. Y se queda un pez. Y ahora se desarrollo. Miren. Yo creo que ya lo mato... O sea, que tienen mis Pokémon con no durar ni un capítulo. Y le haces crítico, pete. No, no, ya, no. O sea, no se puede jugar así. O sea, ¿qué es esta barbaridad? Que solo... Ah. Señora, me cura. Gracias. Gracias. Mira. ¿Cuánto? Necesito. Necesito saber. ¿Cuánto? Necesito saber. ¿Cuánto me duró el pidop? El pidop. Que iba a ser la, la polla. Me dura una pelea. Ahora me sale un Lilipop. ¡Ay! Oh, este me hubiera venido mucho mejor. <risa> Mira, voy a hacer una pelea más y me marcho. Mira. Como este asqueroso. Este mae va a tener un timbur, Este pibe va a tener un timbur, Es que lo sé. Ah, bueno, es un chamaco. Yo pensé que era un niño grande. Suso. Vea, me va a sacar un timbur, Te lo aseguro. Roger roll Roller. Roger oh. rolla roll la Ah, bueno, con Citron al Roger en lo reviento. Man, el Roger roll rolla está a nivel 14. que Tengo que le O sea, tengo que le Roger es más fácil, ¿sabes? Ahora me hacía atacar Voy a pasarlo rápido, porque es que, Dios mío... No puedo, ¿sí, eh? Golpe cabeza. ¡Ey! Relajado. No voy a decir nada. Ya, mataré, por favor, ya. Ya no quiero saber nada. ¿Qué capítulo más triste? Yo todo feliz ahí. Bien, capturé un Pokémon. Sí, genial. Espectacular. Discovery Kids, patrocíname. Ah, ¿no? ¿Viene? Viene el crítico. El puto tipo planta me hace mega agotar, me hace golpe crítico, me quita 21 ps y se cura toda la vida. Mira, me da 56. Yo a ni lloré le pegaba y le robaba todo. Ok, aquí un objeto lo vamos sí. a dejar por aquí ya. Super bola, sí, sí, dame una super poción, una hiper poción. No, super bola. Bueno, super bola, bien, sabía. Al rato me sale un Mewtwo en la hierba alta y digo, oh, lo voy a capturar. Pero bueno. Bueno gente, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, espero les haya gustado, espero les haya entretenido un rato, espero vean la mala suerte que estoy teniendo, ya tenemos 8 vidas, apenas vamos por el capítulo 6 y esta serie está yendo de mal en peor, en serio. Para el siguiente capítulo viene el gimnasio, para el siguiente capítulo voy a levelear, voy a levelear voy a debelear, porque si no, el gimnasio me va a reventar, si ¿Sí pudieran decirme detalles del gimnasio, qué tipo es y estas cosas, como vencerlo, que Pokémon tiene, o oh, bueno, no sé, no sé yo lo voy dejando por aquí, como dije, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima yo soy Citra y nos vemos en la próxima, y yo soy Citra y nos vemos en la próxima bye nos vemos